Ya está grabando entonces, arrancamos. Ey, ey, dale. Llegan, miran y se van. Carecen de paciencia para esperar. Logramos que vengan de uno y vuelvan para su lugar. Ey. Atravesamos los desiertos, sabiendo que esos reflejos no son ciertos. Y si en vez de esperar, probamos con dar el 100%. Arranco y me detengo en el piso elegante. Me borro y vuelvo como lo hizo Pedro Infante. Cambiarnos un pecado a través del tiempo. Pecar es violar en un supuesto templo. No, no. No busco bajar línea. Busco que mi arte reproduzca. Cosa mía, por revelar lo que yo siento más de uno mataría Lo que me nace hoy es tirar mi repertorio a Encerrado como rata de laboratorio a Escribir para captar la atención De los que me dejaron cuando no estaba en el podio La generación perdida Nos dejaron todo roto y tapadas las salidas De los 90 en adelante, buscándole otra tuerca a la vida Noches y tras noches que le perdemos pisada Al descanso con familia pero amigos en la grada Que me bancan y soportan cada vez que estoy Con alguna idea nueva y la mente encerrada Voy, voy, voy, pero no celebro como ayer y hoy Pero me reservo, el tiempo pasa Y los valores yo conservo, si está. Señor, un curda toma tetra frente al televisor Algunos sueñan metas sin ninguna opción Bebé toma la teta y lo dan en adopción Decime qué te pasa, entrando corte casa Julián siempre se pasa, De me ve la masa además está la crema para esta gente grasa El fuego no me quema si está mi vieja en casa Rap y rock, funky soul, no te muestro tu don, Que sé yo, no sé vos, para mí esto es un montón Hoy pagan entrada para venir a mi show. Yo me you now, let's go. Y no puedo dormir por culpa de la music. De sueño más pesado que Mopdick. Sé para qué vine y así quiero vivir. Caso contrario, prefiero dormir. Es que voy, voy, voy. Pero no celebro como ayer y hoy. Pero Vivimos y exploramos en cualquier instrumental Conocer la realidad